de punto, yo creo. <ríe> a ah, la tripa que no se te estira. Dice. Qué bueno, amigo, que se están ahí saludando. Ok, mientras tanto, pues, me, me trabo me a mi guerrera aquí, pues, bueno, es la de, es el, el bolso de los secretos. Creo que es la de los secretos porque siempre, pues, anda, anda conmigo. ¿eh? <risa> ok, vamos, vamos a ir a, vamos a ir a caminar, dice, mándanos uno. Uno por correjo y se <ríe> ya, claro, claro que sí. Ok, amigos, vamos a ir a caminar. Vamos a mostrarles un poco de lo que de lo que estamos rodeados por acá. Ya, aquí van los secretos. Y voy cargado de secretos acá en esta bolsa. <ríe> Ok. Esta área acá, este. Yo me quedé acá sentadito en, estas, en estos, bueno, de madera, estos asientos de madera acá, este, por la tranquilidad. Jorge Quintanilla, muy bienvenido. Ok, les le voy a mostrar. Les voy a mostrar por acá, les voy a voltear la cámara. Ok. Acá, pues bueno, hay muchos asientos. Estos son de, son de madera. Acá, pues bueno, este, la mayoría de personas vienen. Bueno, los estudiantes vienen a sentarse acá, a hacer sus tareas y todo eso. Este, cuando quieren estar este, aire libre y todo eso. Y yo estuve sentado hace un momento por acá. Luego pues me fui me fui de acá. Me fui a sentar ahí. Entonces dije, no, oye, Está bonito para compartir acá en directo. Este, mira qué bonito acá. Yo estuve sentado acá. Acá, pues bueno, viene la mayor. Muchas personas a veces pues a estar acostadas ahí tomando sol. Y acá, pues bueno, este. Cada puestecito tiene su, tiene su sentadero ¿eh? todo lo que está circulado ahí pues bueno tiene su sentadero así de igual manera está allá mira como puedes ver ya está el espacio adecuado para la para sillas y acá pues bueno se respira una una tranquilidad una calma uno acá pues bueno se puede venir a sentar a leer un periódico por si, por si en casa pues le parece aburrido estar le parece aburrido estar y acá pues bueno hay muchos animales también que le pasan se le, se le suben a los pies a uno también mira ahí van los conejos venían dos conejos ahí corriendo en este momento Ayer yo iba montando bicicleta y bueno, me pasó un venado así adelante de mí que ya me iba a botar. Pero no cuando iba compartiendo en el, di en el directo, sino que bueno, eso fue, fue mucho antes. Ok, creo que le, le voy a ir a mostrar aquí para arriba. Vamos a ir a caminar por acá. Acá estaba. Bueno, pero ya se corrió, ¿eh? Corre rápido. Ah, oh, va allá, va corriendo. Ahí se metió donde está el árbol. Ah, oh, ya está parado todavía. Ahí está. Aquí estaba y bueno, salió corriendo para allá. Ese que está ahí es. Muchas gracias, amigos, por esos likes que me dejaron. Se les agradece muchísimo. Gracias por salir a caminar conmigo. Y miren lo, lo, lo increíble de la naturaleza. Miren las ardillas. Estas ardillas que son negras. ¿eh? Se ve puro mono. ¿eh? <ríe> miren pues, cómo se ve ahí. Es bastante curioso que está la, la naturaleza de los animales. Miren, este, pinta de diferente color, ¿eh? Ahí está parada viéndolos. señores, cómo se ha parado. Parece un changuito, ¿eh? Ahí viene para acá. Ahí está diciendo, bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me está violando mi privacidad. <risa> Mira cómo se ve ahí. Y a veces hay unas de que son este... Son así color oscuro. Pero a la vez tienen la cola. La cola rubia. Amar amarillito la cola. Ok. Vamos a ir aquí por esta área. Muchas gracias. Muchas gracias amiga Ana. Wow, y mira qué, qué hermosa vista acá. Qué hermosa vista se puede apreciar de aquí, de este, de este lugar. Solo que no tenemos paisaje natural, pero tenemos una bella vista. Tenemos una visualidad muy bonita. Y acá, pues bueno, hay un redondel, mira, mira cómo es decorado. Vamos a ver en medio, creo que tiene una estrella. Ya, tiene una estrella, mira cómo se ve. ¿Cuál será el significado? A saber, porque bueno, no hay ningún, ningún SAI acá, para ver el significado. Porque acá todo, todo tiene su significado. Este, hasta los árboles les tienen, tienen con un código. Sí, amigo Corazón, se ve muy bonito. Acá cada árbol tiene su código, y el, el, el año que fue sembrado y también este, también el nombre de la persona quien lo sembró. Y de qué, de qué es el árbol, todo eso. Así que estuvimos allá por las alturas y bueno, íbamos bajando todavía aquí para abajo. Y aquí todavía andamos en áreas que son altas. Y. Y aquí pues bueno, todavía pues se cuenta con una bajada inmensa todavía para abajo. Okay, seguimos. acá mira todo cada espacio tiene su tiene su banca donde donde puedes sentar mira. y está circulado con las piedras y todo eso y todo pues bien, bien parejito mira. nada de una piedra más saltada que otra ¿eh? nada que una roca más saltada que la otra todo bien parejito ¿eh? Así mismo, sí mismo es ahí. Mira. Y ahí pasan, se pasan de un edificio a otro. De ahí, pues, si no quieren salir afuera, de ahí de ese edificio se pasan a este, mira, ahí por medio de ese puentecito que está ahí. Ya no necesitan de salir de, a, de adentro, salir a caminar afuera, sino que, bueno, ahí salen, pasan el lado de arriba ahí, mira. Mira cómo se puede ver acá. Acá tenemos vista más, más bonita. Vieron ese, ese, ese edificio se veía de allá bastante lejos. Mira ahora pues lo tenemos ya bastante cerca. Acá como han visto que se, se ve pues una, una tranquilidad, una tranquilidad bastante inmensa. Y sí, acá es todo pues bien tranquilo. Ok, seguimos caminando. Todo eso. Ok, vamos a subirlos acá. Bueno, acá pues bueno, mataron estas plantas ya. Mira qué bonito, acá pues bueno, están, están construyendo. Acá están construyendo y bueno, pues entre más tiempo es más grande. Y entre más grande va a quedar más sortido y va a quedar más bonito todavía. Y bueno, seguimos, seguimos caminando. ¡Vámonos! Espero que les haya gustado el, el recorrido. Mira como se ve ahí. Otro día vamos a ir a recorrer otro otra zona de este mismo lugar y verá que la misión pues va a ser a conocerla toda. <risa> a que la conozcamos todos juntos. Porque yo acá pues bueno, este, yo vengo a caminar ¿no? y a la vez pues bueno, comparto con ustedes ese tiempo a que ustedes también puedan caminar conmigo. Conversamos, los reímos, este, y ustedes conocen también conmigo. Casi el mismo diseño, casi tiene. que vamos a relajarlos por acá. Y mira cómo se ve ahí la estatua. Muchas gracias amigos por haberme acompañado en este recorrido espero que les haya les haya gustado porque bueno hemos hemos caminado hemos caminado bastante puedan salir con su mente allá a poder viajar conmigo ya que si sí, uno pues siempre necesita necesita una distracción salir a caminar pero a veces uno no puede por lo que está pasando no puede salir uno de casa Pero, pero sí, este, vamos a estar, vamos a estar este, tratando la manera de poder grabar, hacer directos así, caminando, saliendo a ver paisajes, este, es bastante, bastante entretenido. Aunque no podamos salir nosotros personalmente, pero podemos viajar ahí, este, virtualmente. ahora pues bueno todo, eh, todo depende este, de, una, de una cámara y un teléfono de ahí pues basta con eso para poder viajar y irnos lejos ahí vienen corriendo ahí vienen ¿no? mira pues ahorita pues son de los pequeñitos que están acá Allá está uno de los grandes. Ahí están necios comiendo. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Ahí hay unos que son cabezas cabeza verdes. Y las ardillas también no faltan también en medio de los patos. Les vienen a tirar comida a los patos y ellas felices de la vida también comiendo. Ya solo muy pocos, dice. Sí, sí, ya poquitos. ¿no? A mí me gusta ese que es cabeza verde. Oh, allí va otro que está bonito también. Bueno, ese cabeza verde se ve bonito. Hay otro que es más cabeza verde todavía. Por ejemplo, ese que está ahí. Oh, aquí está el otro más cerca. Esta le brilla, le brilla la cabeza. Están felices de la, de la vida comiendo. mira ahí está uno bañándose mira que sexy se baña ya verá mira qué sexy se baña desde aquí lo vamos a ver míralo y mira, se echa agua pero la todo se le se le, se le desliza el agua mira, como si se baña con aceite mira, eso se baña sexy muchas gracias por el 30 que me dejaron amigos, muchas gracias Bien sexy, baña. La asiste. Súper rápido se lo llevan. Vamos a venir un día por venir a tirar comida. Y vamos a hacer un directo acá. Mira. Mira, ahí están ya toda la inmensidad de pescado. Mira. Alex Express, bienvenido, amigo. Mira, ¿Cómo has estado amigo? Ahí les tiramos eh. Que ahí hay una inmensidad de pescados Hasta unas tortugas hay ahí Que son inmensas super inmensas tortugas voy a venir un día voy a venir con comida para tirarles acá los pescados y verán qué inmensidad de pescados saltan aquí es caer algo rápido se lo llevan mira Les saltaron hasta todavía están, saltan ahí encima Sí, amigo Alex para cocinar, mira que inmensidad de pescado guau, mira ahí está la cabeza de la tortuga mira para que vean que no es mentira eh. mira qué inmensidad de cabeza que tiene ahí ahí está, ahí se, se, se hundió porque ahí es donde uno tira comida allí está mira ya va a volver a saltar la cabeza ahí está donde ella ha pasado, mira ya ha dejado el montón de burbujas ¿eh? ese parece ser un parece ser un cocodrilo que ha pasado ahí ¿eh? ahí dejó todo ahí se escondió, se escondió la tortuga pero de que está grande está súper grande Allá está, allá está saltando la cabeza. Ahí está. Solo salta la nariz. Oh, ahí ahí está, la, está otra tortuga, ahí debajo. Ahí está, ahí se, se, se ve la sombra. Eso que se ve ahí es la sombra. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. What, ahí está la otra, ¿ve? ¿eh? Ahí está, ¿eh? super grande. ¿eh? ver que uno se asoma acá, que viene cerca acá, rápido asoman todos los pescados. ¿Qué es tu nombre? Eh, Baltazar. Jorge. Oh, Jorge, mucho gusto. What, mira, ahí va. Ahí está. Mira. What. <ríe> en paredes de dinosaurio, <ríe> allá va. Mira, ah, sabe no, yo creo ¿Será que sí. Mira, que si sí está grande. Mira, está tirando agua para afuera, <ríe> peleándose por las burbujitas que estoy tirando ahí. Pero como los pescados no se lo dejan. yo creo <risa> hay una que es un poco más pequeña y la otra pues está súper más grande todavía, allá va y ahí se, se ve donde ha donde pasado, viene otra ah se hundió Y ahí un día pasado ese, han quedado todas las burbujas. Eh. ¿Cuál es tu nombre, no, eh, Baltasar. Ah, igualmente, muchas gracias. Ya ah, ya sabe. Ya va a volver a llegar otra vez la tortuga. Dice Tito, es... es escandilado dice con los pescados no me hace caso los chistes dice <risa> dice espero comida de gratis dice oh sí amigo ya estaba acá este dándole está, tirándoles de comer a los pescados para luego comérmelos yo <risa> sí hay una inmensidad de pescados acá y a veces vengo y le traigo traigo comida. Si me pongo a estar estirando acá. mira. Ahí Dora. Si no estás con nuestro amigo Alex. Ve con nuestro amigo Alex. A él le gusta apoyar mucho también. Ya van a volver a saltar. Hay una inmensidad de pescado. Allá hasta la tortuga. Me va a saltar la cabeza. Ya que en este momento que no saltó aquello, dije ya saltó para afuera también. Saltó la tortuga para afuera. <risa> Hoy se fueron chugas porque fue un pedacito de, de palo seco que había acá y se los tiré y saltan, los, saltan este, las los pescados. Ya va a llegar la tortuga ahí. ¿eh? Yo creo que esa tortuga se come los pescados acá. porque también hay pescado, hay pescado bastante grande pues solo que acá a la, a la orilla saltan los más, los más pequeñitos Atrapa el pez más grande para mí, para mi cena. Sí, ya, ya van a saltar ahí. Hay una inmensidad de pescado. Todo eso, todo eso que tú ves ahí, mira, ahí se ven. Sí, tan sabrosos que son los pescados. súper sabrosos bueno y yo creo que ya, ya pronto los vamos a ir yendo amigos creo que dentro de tres minutos dentro de tres minutos me voy a ir yendo amigos muchas gracias por haberme acompañado en este en este directo se le agradece muchísimo amigos Vamos a ver si aquí asoman, vamos a ver. Si uno empieza a tirar las cositas así, ellos ya van llegando, ahí están ya. Ya va a venir la tortuga también. Si es cayendo lo que uno tira, ahí se lo llevan rápido. Mira. Acá es la manera de para poderse uno venir a distraer mira, con estos pescados. Voy a traer comida un día y les voy, a, les voy a estar tirando acá comida. Y verán cómo se ve una mancha de pescados que... Hasta las tortugas salen a pelearse. Y esto pues bueno va a ser pronto. Vamos a venir a grabar un video acá. Como ver, ver las tortugas pelear. Aquí con solo meter la mano, uno saca los pescados para afuera. Solo meter la mano así, saca un pescado. Yo antes cuando estaba mi hijo pequeñito, metía la mano así y sacaba los pescados para afuera. Me retiro de bendiciones, bendiciones querida amiga López. Muchas gracias por haberlos acompañado en este directo, se si le agradece muchísimo. Ya, yo también ya, ya me iré yendo. Voy a ir a mi casa este, a preparar cena también. Porque me emocioné acá viendo los pescados y viendo las tortugas también. Bueno, voy a ir saliendo de acá. bueno pues a caminar se ha dicho voy a ir donde tengo mi bicicleta porque ando en bicicleta ya de acá pues bueno corro en bicicleta para mi casa porque en mi casa pues bueno queda cerca queda cerca de acá y bueno me vengo acá a distraer a, a caminar todo eso y acá no se siente a qué horas pasa el tiempo el tiempo pues bueno pasa súper rápido y peor gracias con ustedes con ustedes acá en línea. El tiempo pues siento que me pasa más rápido todavía. Muchas gracias por haberme acompañado. Este arbolito lo sembraron... Lo sembraron el año pasado, en el 2019. F5, bienvenido, amigo. Oh, sí, amigo, F5, acá está bien bonito. Está bien bonito y verás donde, donde hemos estado grabando, donde hemos estado compartiendo el directo. Estaba más bonito todavía. Hemos andado ahí recorriendo, caminando, ahí con nuestros amigos y ahí al final pues bueno vinimos a darle comida a unos patos ahí a entretenerlos eh, yo dije que entre, entre tres minutos me iba este, pero bueno aquí voy caminando ya este, a tomar mi bicicleta para irme a casa porque la dejé allá por aquí están aquellas aquellos edificios bueno no son edificios son como dormitorios y me voy a ir por acá recto había un suavecito acá el césped para caminar Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado en este en este directo. Se les agradece muchísimo. <risa> Ardía ¿va? va en carrera ahí. ¿eh? Aquí se ven de todos, bueno, se ven muchos animales. Voy a venir allí a ese laguito Voy a volver a regresar nuevamente Pero no ahora, sino que otro día Vamos a venir a salir de duda Qué tan grande es la tortuga que está ahí Ok, es promesa Que vamos a tener que desenmascarar esa tortuga Y la vamos a venir a desenmascarar entre todos Eso va a estar, va a estar divertido